A continuación, le indicaremos los pasos a seguir para la creación del usuario y contraseña del ciudadano que ingresa por primera vez al módulo PQRSD. El usuario debe ingresar a la página web www.unipamplona.edu.co por medio del navegador Mozilla Firefox. Luego podrá ingresar al módulo de dos maneras. Una de ellas es estando en la página principal de la Universidad de Pamplona donde debe dirigirse a la parte superior derecha y ubicarse en la pestaña denominada OACT, Oficina de Atención al Ciudadano y Transparencia, y darle clic a esta. Dentro del portal de la dependencia al que ingresó, podrá encontrar diferentes ítems en el contenido de esta en los que resalta el PQRSD. Otra forma de ingresar es dirigiéndose a la parte inferior de la página principal de la Universidad de Pamplona. allí encontrará un botón denominado PQRSD. Seguidamente, el ciudadano debe dirigirse a la parte superior izquierda en el botón denominado Registro como usuario, donde tendrá que ingresar su número de identificación para continuar con el proceso. Posteriormente, debe registrar sus datos personales y crear un usuario. Es importante que tenga en cuenta que, cuando lo diligencie, este sea preferiblemente de una sola palabra y la contraseña deberá ser alfanumérica, de mínimo 6 caracteres. Para realizar lo anterior, deberá dar clic en la lupa ubicada a mano derecha, la cual le desplegará una persiana alfanumérica para digitar su contraseña. Asimismo, se observará cómo el aplicativo del módulo registra aceptando automáticamente la nueva solicitud del nuevo usuario. Una vez registrado, el sistema le llevará automáticamente al entorno de funcionalidades para registrar el requerimiento.